En este tutorial os voy a enseñar cómo utilizar una herramienta para poder escanear fotografías y subirlas todas en un PDF, en un único PDF. Para ello vamos a utilizar una aplicación que está instalada en la mayoría de móviles. Se trata de Google Drive. Nos metemos en el menú ajustes, en el menú del móvil donde tenemos todas las aplicaciones. Nos metemos aquí en Google y buscamos Drive. Aquí una vez que estamos en Drive, tenemos que darle clic al botón más, este circulito con un más, y luego a escanear, este botón que tiene como una cámara. Lo que hace así es activarme la cámara de fotos para que yo apunte hacia lo que quiero escanear, ¿vale? hacemos un clic en medio para que enfoque correctamente y le doy al disparo. Ya tengo la foto. En este caso, en esta foto, si me ha gustado, dejo esta, le doy a aceptar, y aquí podemos hacer varias cosas En primer lugar, si la foto nos hubiera quedado correctamente Nos meteríamos en los tres puntitos Ajustes Y aquí donde pone mejora de imagen Aseguraros que está marcado desactivado ¿Vale? Porque por defecto viene activado automático Y hay veces que al hacer la foto no se queda bien Poner desactivado ¿Vale? Y para atrás, como yo ya lo tengo no lo modifico Una vez que estoy aquí, ¿qué puedo hacer con esa foto? Imaginaros que yo quiero recortar Una parte de la imagen, quiero quitar esto de aquí ¿Vale? ¿Por qué no me gusta? Lo único que tengo que hacer es con estos puntitos voy moviendo cada uno de estos puntitos hasta que más o menos se quede en la zona en la que yo quiero. Le doy a listo cuando lo tengo y él automáticamente me lo recorta. Si la foto la he hecho girada le doy a este botón y le puedo dar la vuelta al PDF, a la foto. Una vez que la tengo correctamente quiero agregar otra página, le damos clic a este más de aquí y se vuelve a activar la página la cámara, perdón hago clic, enfoco imaginaros que esta foto no se me ha quedado correctamente, por lo que sea no me gusta, pues le damos a reintentar, vuelvo a enfocar la imagen, hago clic, en medio para enfocar y aceptar me gusta cómo se ha quedado, le doy a aceptar ahora vamos a recortar fijaros que él es muy listo, este programa es muy listo y automáticamente te detecta la zona que tú quieres, vale, más o menos él detecta el folio y te lo pone Vale, ya la tengo. Tengo la, la página 1 y la página 2. Le doy a la izquierda o a la derecha. Una vez que ya la tengo, imaginaros que la quiero eliminar. Si la quisiera eliminar, le daría este botón de la derecha, que es un signo de prohibido, y le daría a aceptar. Voy a darle a cancelar. Vale, le damos a guardar para que me la guarde y automáticamente me pone un nombre. Escaneado, lo que sea, la fecha, el número de documento, etc. Por defecto me lo guarda en mi unidad. Eh, si yo quiero guardarlo... Para una asignatura, me meto aquí en mi drive, le doy al más y creo, pues no sé, apunte, apuntes a entregar. Le doy a crear, para que me cree la carpeta, seleccionar. Entonces me la va a guardar automáticamente ahora dentro de esa carpeta. Apuntes a entregar, que la tenemos aquí. Hago clic aquí, se está subiendo el archivo y una vez que ya lo tengo, tengo el PDF, vamos a abrirlo el pdf con las top páginas que hemos escaneado antes, ¿de acuerdo?